el sabio contaba riendo la historia Fumando su pipa de un grito esclamó Somos hechos de luz wake up. Tu cuerpo es solo una tela que somos se consuma Somos hechos de luz wake up. Pero el fuego en tu alma no se apagará